Lo mismo, pero más barato. ¿Qué tal, compis? Pues ya ha llegado la hora de hablar de cuál será el próximo evento y cómo podremos jugarlo. Pero antes de eso, ¡Se está, está acabando el evento. ¡Cosa de lo que queda! Y bueno chicos hace unos días en la Play Store salió la información del próximo evento que tendremos en Respawn Y como lo pueden ver en pantalla el próximo evento se llamará Batalla de los Elementos y este es un evento que la verdad me emociona bastante porque al parecer va a ser un evento que va a traer muchas cosas nuevas al juego Yo pienso que va a ser un evento con la misma temática del año nuevo chino solo que con una jugabilidad diferente Esto lo da a entender eh, pues la imagen que tiene el nuevo evento, ese toro, ese buey que tiene ahí que se supone que este año iba a ser el año nuevo chino del buey y pues ahí está, lo único que cambia es el nombre del evento. Pero igualmente sigue siendo el mismo evento, sigue siendo la misma celebración, tal vez no salgan nians como en los eventos de año nuevo anteriores. Pero igualmente esperemos que cambie la dinámica de los recolectables y que este evento nos traiga algo más interesante ...que los últimos meses, que los eventos anteriores de los últimos meses... ...que la verdad no estuvieron tan cool algunos, las recompensas 10 de 10... ...pero algunos eran bastante repetitivos. Y bueno, compis, cuando salga la nueva actualización... ...cuenten con que tendrán todo lo que tenga que ver con respawn en este canal. Así que si aún no estás suscrito, suscríbete para enterarte de todo esto... Y siguiendo con el tema de este video, algo que me llamó la atención de lo que tenemos en la play store ...es una parte donde dice que podremos utilizar diferentes elementos para ganar. Entre ellos, el agua, el fuego, la tierra y el viento. Esto me hace preguntarme, ¿acaso pondrán armas de tipo tierra y tipo viento en el juego? Por ahora no está confirmado completamente, pero esto sería bastante bueno para seguir mejorando respawn. No lo sé, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de esto, a mi parecer estaría bastante bueno. Y otra cosa muy interesante para el próximo evento es una publicación que hizo de él en Twitter y otra cosa relacionada con las respawnitas que podría traer el próximo evento. Verán, el tweet que puso de él hace unas semanas es este, y traduciéndolo un poco es una conversación entre el tipo de acá atrás y este tipo de acá adelante. Los dos tipos hablan de las respawnitas y de no revelar toda la información del juego al público, aunque en su mayoría hablan de las respawnitas. Y bueno, yo creería que este tuit tan raro de los creadores del juego es una especie de spoiler del próximo evento. Lo que pienso es que el próximo evento De año nuevo chino Muy probablemente nos dé muchas Respawnitas como si fuera una especie De diamonita wars pero chiviado Y ya les digo chicos esto estaría Bastante bueno pero no está Confirmado aún así que Déjenme en los comentarios qué opinan al Respecto y si sabían O no de esta información Y bueno compis por esto es muy importante Que se creen un twitter y que Vayan a seguir la cuenta oficial de Respawn y también mi cuenta porque ...que ahí se enterarán de todo mucho más rápido. Y bueno chicos, yo creí que ya estaba acabando este video... ...pero justo cuando estoy acabando de editar... ...pues nada, DL saca nueva información... ...y pues hay que decirla. Son dos tweets, el primero es una confirmación... ...de lo que ya vimos en la Play Store... ...una imagen de los elementos, de los cuatro elementos... ...que les dije hace un rato... ...y lo segundo es un tweet que dice así... Ehm, ...no podemos esperar... Para que disfrutes este nuevo evento. Así que no nos vamos a esperar nada. Y lanzaremos este evento mañana tempranito. Así que estén atentos. Prácticamente yo diría que mañana ya va a salir este nuevo evento. Va a salir muy temprano. Como a eso de las 3 o 4 de la mañana. Ahora Colombia y México generalmente. Así que... No lo sé, pero yo no me voy a trasnochar, no voy a madrugar a las 3 de la mañana. Ustedes ya me dirán qué es lo que van a hacer en los comentarios. Y pues bueno, la verdad es que yo esperaba que dejaran unos dos días más porque no he completado. Ahí en ADL le respondí llorando. Y pues nada, esperaba que me dijeran a llorar a la llorería, pero no, absolutamente nada, contestó DL, así que nada chicos, esa sería la información por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, síganme en Twitter porque ahí se enterarán de todo más rápido mañana cuando salga el evento, y nada. En fin, esperemos que este evento traiga muchas cosas buenas y que nos pueda dar unas cuantas horas de diversión, porque en mi caso ya estoy aburrido de apagar fogatas. Así que nada, si te ha gustado deja un like y suscríbete que ya casi llegamos a los mil suscriptores, así que vamos a ver quién va a ser el crack. Que cambia esa cifra Y nada eso sería todo Les dejaré mi Twitter por acá En la pantalla final estará un buen video Para que sigan viendo Y nada un saludo a todos Un saludo a los viejos Y nos vemos hasta la próxima